Unidad Social de Especialistas Médicos USEM, IPS, cura a la gente. Somos especialistas en curación inmediata de vasitos y venitas sin cirugías y sin incapacidad. Tratamientos naturales para úlceras varicosas, rejuvenecimientos faciales, sin cirugías y sin productos químicos. Mejore su imagen personal eliminando las líneas de expresión de su rostro, cuello y manos. Tratamientos naturales para la gastritis, sinusitis, menopausia, artritis y artrosis. Especialistas en la prevención y curación de dolores en espalda, articulaciones de cuello, Hombros, codos, rodillas y pies En odontología contamos con profesionales altamente calificados en prótesis totales y flexibles Implantes, ortodoncia, endodoncia, diseño de sonrisa y blanqueamiento dental Afíliese a nuestro círculo de usuarios y obtenga beneficios y descuentos especiales para toda la familia Ubíquenos en la calle 57, número 1821, Bogotá, 210-4703 Llame ya y reciba el 30% de descuento en todos nuestros tratamientos médicos, 210-4703